porque me lo propusieron este Amistad Allí en Gran, que es una asociación que trabaja para paliar la soledad de, las... de la soledad no volguda de las personas mayores y ah, realizo muchas actividades en... en esa asociación como vacaciones amigas. Ah, lo que más me gusta es el trato que tengo directo con las personas Mayores y poder dinamizar actividades como el bingo, taller de manualidades. Eh...